Parece ser que por la lluvia vamos a tener problemas con la señal del internet. Pero esperamos en Dios que... Eh? Dios así. pero Por lo menos danos este dame este, Danos este chancecito. Vamos a ver si nuestro control master, y que lo hagan vivo, me manda un link para yo mandárselo a nuestro invitado, para entonces hacerlo por otra vía, desde que todos tengan conexión, hacerlo por la otra vía, por screener, este porque necesitamos urgente comunicarme con con este invitado urgente este decíamos decíamos que era necesario ok excelente ok, okay. nos damos un momentito y no, que esto es televisión casera no estamos en el control ya se le estamos mandando Ok. señores puse ¿no? ¿Qué ve Digo, yo estoy en mi casa. <risas> ok. Ok. Le llamarán desde el canal y le conectarán y le entramos en comunicación de inmediato. Ya le llamarán del canal. Yo les envié el contacto. Les decía que es muy importante la fuente. Y les comentaba, en principio, les comentaba, de este de la información hemos recibido la información de que este el, hemos recibido la información de la extensión del del toque de queda se está hablando se está hablando Tendría el contacto, por favor, desde que conecte, hazme la seña, por favor. Este, se está hablando de la extensión del de periodo de emergencia y del toque de queda en igual condición. Según las informaciones que hemos tenido, no oficiales, no oficiales porque no tenemos el reporte, ha habido mucho problema en el inicio del gobierno, que sabemos que eso se tiene que arreglar, porque ya el ministro Marchena pues, se encargó de crear un perfil de comunicación muy efectiva. Y yo sé que tarde o temprano esta corriente política de, que dirige a Luis Abinader en la parte de la comunicación va a tener que retomar esos canales de la horizontalidad de la información para que nos llegue a tiempo a todos. Por ejemplo, yo recibía la información al mismo tiempo que la recibía en el Listín Diario, que la recibía Periódico Hoy, que la recibía Telemicro, que la recibían todos los medios. Yo la recibía al mismo tiempo porque estábamos en el mismo banco de informaciones, fluían las informaciones. Ahora tenemos que de entenderlo que hay un nuevo gobierno, un nuevo estilo, y eso hay es que respetarlo. Pero esperamos en Dios que la horizontalidad pues se mantenga. Este, No es para menos, se necesita urgente, urgente, que se necesita urgente que necesariamente se implementen esas medidas, se fortalezcan esas medidas. Porque de verdad, los que andamos en la calle sabemos, por ejemplo, ayer yo estaba en las terrenas trabajando y yo no vi mascarilla, a mí nadie me recibió con mascarilla corta. Hoy estaba por aroma de tenares, a mí nadie me recibió con mascarilla corta. Donde quiera que usted llegue, nadie tiene mascarilla. No hay COVID. Y cada día están aumentando más el número de contagiados. Cada día están aumentando más. Gracias a Dios la letalidad, la letalidad ha disminuido Producto de la pericia que han desarrollado los médicos, los médicos, también el declive natural de los virus que eh, tienden a ir pues disminuyendo su intensidad y esto nos es favorable. Ahora bien, no podemos seguir jugando con el azar. Vamos a disciplinarlo, impongan la medida que tengan que imponer, si tienen que poner un toque de queda mayor y ser más drásticos que lo hagan, para eso son las autoridades y para eso fueron electas por el pueblo. Y ellos saben lo que tienen que hacer y el pueblo debe de ser disciplinado. Nosotros tenemos un invitado muy importante, como todos nuestros invitados. Y hay un asunto técnico que debemos de resolver. Ustedes no se muevan, que en breves instantes lo tendremos con nosotros en una importante conversación. Mientras tanto, le vamos a poner unos consejos comerciales para que ustedes se orienten hacia dónde debe ir su consumo, hacia dónde ustedes deben ir, donde hay seguridad. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. Cosasco.